Hola, ¿cómo estás? Yo soy Alfredo Oropeza, el chef Oropeza. Y quiero que cheques qué es lo que están haciendo ellos en una mousse. Oh, creo que te puede interesar.